Yo tengo el testimonio de una persona que trillaba ese trigo rojo en las eras de aquí del pueblo, en el cual mi tía Diony, concretamente, cuando daban las 12 del mediodía, decía, aquí se queda la parva porque tengo que subir hasta con mi hermano. Entonces, ella, el día de la fuga, que se produjo el 22 de mayo del 38, por la tarde se corre rumor cierto, por supuesto, de que se han escapado los presos del fuerte y os podéis imaginar pues, la tragedia que eso pudo suponer en mi familia. Eh, no se lo podían creer porque habían estado por la mañana y, y allí nadie sabía nada o no había trascendido nada. Entonces, de lo poco que yo he oído, pues recuerdo que mi tía Encarna, todos los años cuando llegaba ese 22 de mayo, solía recordar que había una mujer en el pueblo que cuando se empezaron a, llegan, a llenar esto de, de, de policías y de militares que venían a, a, a tratar de, de, de, de apresar o de asesinar, a los que se habían escapado, pues salió a medio del pueblo y dijo que los maten a todos. Y eso es algo que yo lo tengo dentro y ahí se queda. Aquellos campos de trigo que yo vi, y yo los vi luego eh, ya no crecer el trigo, sino crecer casas, ¿no? Casas nuevas. Nos formábamos en asambleas, se discutía la cuestión y salíamos a la calle y hacíamos tres, tres barricadas, porque la superset tiene 750 metros de larga. Entonces, cada 250 metros poníamos una barricada. Y además yo le decía, digo, aquí hay que poner una, aquí otra y allí otra. Y por eso el nombre de barricada Y se ponía joder. Iba la policía, pero bueno, pero ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno. A ver, a mí la primera vez que me detuvieron fue por hacer el Víspera de Un Día a la República, un 13 de, de abril, una pintada ahí en una, en una esquina de ahí mismo, ¿no? Para entonces yo ya militaba en el Movimiento Comunista de Euskadi, en el EMEC. Así era la pasión de Banso que salto de Chirena, que Sanzuten ultimamente va a cigorra, va a bueno, va a sartu en salto, es sartu salto de Rizan. El tagero, la roguita Mayruan, bueno, va ya ni sartu ni induten, iranian, es un nincen, iruya vete escárcela en la tera gabe, el tagero ya, vigar en graduan, plantó de Guinondorenes. El tagero asistiría a investigar a Zuxarcen, boni, orecenes. Mire quién esconde pues iñaki equiso hay, ne tagiró basio sub, ¿ves te ves te vos pasilagun baí. Hay tar en eh, partes eh, eh, eh, euskara, baño amatsik, edición euskara, transmititud ni ni de aitari. Verás eh, que eh, gasté tan hay que pasa tu suenos rekin, he tardó un ba edición eh, transmititud. Hay muchas veces que no estoy de acuerdo con lo que pasa, ¿no? Sobre todo en el tema de financiación de euskera y muchas cosas más, ¿no? Pues lo pero bueno, supongo que son las reglas del juego. Mm? Euskaldunak eginen desberdinak eta autobusetik askotan eh hala jarleku ranen dut itxusia da baina tuputo basko kitateke em, me siento yo, o sea, eh alxatu autobusetik eta eta beraiek edo batzuk, ¿es? exertzen ziran, ¿es? Pues Berriozar siempre ha estado muy controlado por las fuerzas de ocupación. Todos los medios que tenía el Estado los ponía a disposición para para seguir frenando la, la lucha popular y el movimiento, el movimiento ciudadano y el movimiento obrero. Se empezó a dar euskera en, dentro de ECA en Berrizar y ahí fue, pues más o menos, donde empezamos con, con una cultura y una militancia en el tema de Euskaldun. Yo entonces ya tenía 28 años, 27 años, eh, era el coordinador de, de Riva Tassuna en la mesa de Nafarroa y sí que sabía que había un riesgo. Eh, Lógicamente, veías todos los días que habían detenido pues, a compañeros que no tenían ninguna implicación directa con la organización armada. Ni carguita garrus en esta que eh, existen delitos que están en eh, en centro. Esa la colaboración eh, con bandas armadas en eh, delitos de Hachale para tu ciudad de Nata, arrenga y condena Existituetzen, e, e, pues, ekinmen edo ekinza batzuen gatik, ¿eh? E, pertsona baten deklarazioan egon jarreturik, batek esantzuen niretza azirela ormatikula batzuk, hori inoiz, batzen demostratu goa egitzen. Eta, eta etzen nehiagena oski, eta, eta, bueno, horren gatik, pues, urte, e, kartzelan pasabari pasa zanituen. Txupinazoak, kiliki beltzak botazuen, gu ondoan ginela, ez paiken hion, e, egiten bertan egoteari, la ley de la policía es que el terrorismo es hay terrorismo que es un terrorismo que es un azutena, que En delito, una la esta que que que nacional. ¡Gora de Riozar! gora de paró. De nacer el vasco a pegar un tiro, hay una diferencia grande, ¿no? O a poner un bombazo ahí y destrozar lo que sea. Asumitzeko prestutasun hori, a horita Ostras, tus dos tras, además urtetako gazteak, beraiek está más así me sorprende tanto gastear, verá y va borroca ahorren alé presta de la asume Bai, a ostras Ya. Gorra, Vai. Bueno ni que. Aquí lo que te va a tener riesgo y es era caso e, netam va tortura saíste con el virus por don ira casuan e, aunque era izan nuan era eta y el erabaki era aquí gabe batetik ninau tortura torturatua izateco el virus mañor niri era torturaren co beste lagun bitartes beste lagune batzuk, e, ez debatzuk es ere el obispo se creía, influenciado por la policía, que esto era un nido de rojos y de vascos y, por lo tanto, de ETA. ¿no? Bueno, me presionó a mí el obispo y me sacó. mandó a un cura eh, con la orden de purgar la parroquia. Y entonces la iglesia se vació. Pero bueno, eso le parecía muy bien creyendo que se iba a llenar de los otros, que nosotros no venían porque estaban estos, estos rojos. Que iban a venir los buenos, ¿no? Pero resulta que luego se fueron los malos, pero los buenos no vinieron. A Mayrurtenituela, Member eh, Riosa Rengertatu en se encausaba todo eso. Eh, era a un día a un día izan se ensuena el río en Marñán y sandosen auzoki deba chucacirlo tú sitústela la roita postean ni que sea ustedes ni tú de acsiren ya que parte hacia zuela el salatzeko antolatzen ziren, mobilizazio erraldo y oyetan, está oria sin insén galdera que en el buró En galdera que es baita, raro gertatzen escenariedad de ríos netas bueno ver esos ren o sea e, gatas cachuón de netarico esgo era a tocar tu erín seguro es en un garto tu visita galceá quien se armató están tocar tu eh asko 50 lagun inguru pentsatzen eh, dut hortik dola kontaketa, ez? eh horretatik askok torturatuak, eh askok eta askok eh finantza milioi дуnak ordaindu behar izatea libre ateratzeko, espetsealdiak, esanai dute gatazka politikoa kemen eh, utzi egin ditu pre hondar eh, itsusienak, eh oso modu nabarmenean Eta horrek, ekarri egin du ere bai, egoera hori, kudiatu beharra. Eta horrekin bizi beharra, ez, eta sortu egin es ezin ikusiak, egonezak. cinco y media de la mañana cinco y media seis era después de la berreguna <coughs> y llegaron de malas maneras y hacer el registro y eso y, y no encontraron nada en casa no encontraron nada nada bueno no conforme con eso pues me llamaron a comisaría eh, en comisaría pues sin más ni más eh, me, se da uno de, de ellos una vuelta y me dio con todo el puño en, en la boca del estómago. Entonces, eh, al caer al suelo, pues tardé más de cinco minutos en, en volver, ¿no? Y que te levantes, y que te levantes. Como... No podía levantarme. Que a uno de ellos, aquí en comisaría, pues lo llevaron donde yo estaba para ver si me conocía. Y decía que no que no me conocía, pero lo sacaron, y pego que a Jesús, eh, el de Nazaret, todo de sangre, todo amurratado, o sea, una tortura 100%. Claro ahí está bostean, ni ahora en eh, bueno, Instituto Gautziberrian, okan, gobalatzen du, bai, eta eh, aurreko urtean edo ingertatu eh, zain Iruñeko polizia baten kontrako ekintza bat, Así usted tiene tenil, baino largo y geratu zen, eta tiene. zen institutos oso instituto saudí, los saudí, es, saudí, los saudí, los saudí, los saudí, los saudí, los saudí, los saudí, los saudí, los saudí, los saudí, eta saudí, los saudí, los saudí, los saudí, los saudí, los es los saudí, los saudí, los eh ni adibidez hauko paliza batean e, timpanoa alertu zi daten belarri bateko timpanoa alertu zi daten eta nik ez noen parte txarrik edo parte txarrena eraman ez e, hemengo beste bat eh e, nirekin batera atzirotu zuten e, Julen nazarri denetik egin aziotelako e, gogoratzen dut espetzera ibitsi ginenean e, bueno erakutsi ziela nola zeukan gorputza eta gogoratzen goratzen ditut Veré, eh, veré, barra Villac, vi, Arán, More, Andy, Vesela, es F.A.I. Caragarria y Sansán. Estás sin reloj, en un sitio oscuro, te levantas sin dormir. Tal. Pues pues, eh, pero yo calculo que a la noche, a las 10, a las 11 o a las 12 de la noche, me subieron a la planta de arriba, que era donde hacían los interrogatorios. Y llegar allí, me pusieron las esposas en la espalda, me pusieron. Una toalla en los, en los pies, me ataron con unos cables los pies, me sentaron en una silla, me pusieron una bolsa en la cabeza y, claro, estás ya como un muñeco atado y empezó el pim pam pum. Entonces, eh, en principio tampoco les importaba mucho que contestarías o que no contestarías o lo que te preguntaban, ¿no? Era la bolsa, no podía respirar, eh, hostias en la cabeza. En retorcijones en los testículos, ahí se cebaron desde el primer momento. Cuando yo le vi en la cárcel que era a los cuatro días, pues me llevé una desagradable sorpresa. Porque estaba negro. Yo estaba bastante fatigado físicamente, sangraba de la boca, eh, paso al quirófano. El quirófano, pues ya sabéis, alguna vez ya habéis visto y habéis oído lo en qué consiste. ponen la mesa eh, de cintura para abajo, para arriba eh, suspendido. Uno se senta en los pies para que no te caigas. Y limpia hostia, retorcijones en los testículos. Claro, al final, eh, flexiones de cintura para arriba, pues hasta que caes reventado. Lo mismo, todo el rato preguntando, eh, que ya sabemos que eres de ETA, ya sé que tú eres el jefe del comando, eh, ya nos has dicho tus compañeros, ya tal, ya cual, cuando quieras nos dices, va a ser mejor que hables, va a ser mejor que lo digas. Bueno, yo les decía que no sabía nada, que no, que no yo no era de ETA, que no tenía ningún zulo, que no tenía nada que ver con el asunto, eh, era igual, ¿no? Y después del quirófano, pues... Y me preguntaron a ver si, sabía, a ver si fumaba, y no, que pues no, la, la gracia de un cigarro, no, no fumo. Entonces ya fue pues, una alegría para ellos, porque me hicieron fumarme no sé cuántos cigarros seguidos tragándome el humo mientras hacía flexiones. Y bueno, pues no sé cuánto rato habría habido desde que empezaron, pero yo calculo que tres, cuatro horas, no sé, cinco, no sé el tiempo, porque la noción del tiempo ya te digo que yo perdí pronto. Pero bueno, la, a partir de ahí ya el asunto era que nosotros aceptásemos y firmásemos una declaración en comisaría para ir al juez y presentarnos como el comando que ya la, el Roldán y compañía se habían eh, preocupado muy bien de decir que formamos un comando de ETA, que éramos los que habíamos atentado contra el, el teniente o el comandante o, eh, izquierdo y tal, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues cuando ya les pareció, me bajaron al, al calabozo, bajaron al calabozo y estuve allí, pues no sé, hasta cuándo. Y de buena a primera hasta en el calabozo eh, vino un señor que me dijo que era forense. Tienes dos alternativas, claro. O te crees que es forense y le dices la situación, o te piensas que es otro madero y le dices que de maravilla y si no pasa nada, pues no pasa nada. Yo le dije lo que había sufrido me hizo un reconocimiento. Tenía toda esta parte morada. Tenía los brazos. Y entonces, pues, eh, hizo el informe y, y se marchó sin más. Me dijo, bueno, pues eh, adiós, adiós. Eh, pasó el informe al juez y el juez eh, dijo. Aplicó el habeas corpus. En principio, el habeas corpus, si te aplican el habeas corpus, no te pueden mandar a comisaría. Tiene que ser o cárcel o libertad. Pero el juez no se atrevió a mandarme a la calle y me volvió a mandar a la comisaría. Me llamó otra vez a la comisaría. La detención, así que yo diga, pues la, la gorda es porque, bueno,. Eh, un 22 de diciembre del 86. Pues yo recuerdo que me, entré a la, me fui a la cama con la radio y oí en la radio, como últimas noticias, pues, que había explotado un artefacto, a, a, seguramente a la persona que lo llevaba encima, y había muerto en el momento. Y a la hora se llamaron a mi puerta la policía y nos detuvieron, pues, a, en concreto allá en el momento, a mí y a mi compañera de piso. llamó la policía y preguntó ya. Bueno, nos detuvieron. y en comisaría, además en la comisaría, pero me preguntaron, ¿sabes por qué estás aquí? Por Juan Carlos Gallardo, que le acaba de explotar una, una bomba y ha muerto. se detienen la, la noche del 14 al 15 de marzo del año 1994. Mantuvieron un poco la compostura durante esos momentos, pero fue salir de, de, de casa y durante las escaleras, pues, zancadillas eh, tirar por la escalera, eh, puñetazos hasta meter en el coche. En el momento de entrar en el coche, que ya vas encapuchado, ya pierdes totalmente la orientación y lo primero que oyes es «Vámonos hacia la, hacia la cima de San Miguel», eso, entonces yo tenía 24 años, te puedes imaginar, de, con todo lo que has oído hablar de, en este país, de simas y de desapariciones, y veníamos además de una época muy dura, de lo que, lo, lo que suponía estar en un cuartelillo, dentro de lo que es las detenciones antiterroristas. Lo primero, los primer, las primeras horas son de una violencia extrema, con el ánimo de, de acogotarte. En el traslado pudimos tomar un poco de aire, pero, más que todo por la compañía que íbamos juntos tres, aunque, bueno, en cuanto veían que, que hablabas un poco, pues había reparto. Y luego, pues la estancia en la, en la conveniencia de la Guardia Civil de Madrid fue muy dura. Las torturas más, más fuertes fueron en Madrid con, con la práctica de la bolsa, sobre todo, porque hubo un momento en que pues, llegas a desvanecerte, eh, te das cuenta como te orinas. Y sí que hubo momentos puntuales en Madrid en que llega un momento que lo que quieres es que se acabe y si sales con los pies por delante pues sales con los pies por delante y que te maten y fuera y yo recuerdo que cuando nos bajaron hubo un comentario de algún guardia civil algún frustrado de estos que dijo que carnaza carnaza nueva y, y de ahí era de día. lo que tengo claro era que era sí, sí, había mucha claridad sí y ya y ahí ya nos por celdas y comenzamos pues otra vez la misma historia de siempre Asco, asco, polcharena. sabor polchabat, urguan sartu y todo arte. Y todo sorian y el arte. Vais a ver ahora, vais a cantar todo lo que tenéis, el tema de la bolsa, sobre todo la, la violencia con la que, a mí por ejemplo, la violencia con las que la Guardia Civil, las mujeres de la Guardia Civil sacudían. ¿no? Decía, esto parece como que, ¿no? Como que tenían que ser más o demostrar algo más para que les deje interrogar o no sé qué movidas, unas leches en la cabeza, sobre todo golpes en los brazos, empujones, ese tipo de... y sobre todo la bolsa, aquí en Pamplona a mí y sobre todo la bolsa. Pasó la forense y me acuerdo yo que, que estábamos en las celdas, o sea, yo estaba machacado, con la bolsa de plástico encima todavía puesta, y la tía como que entraba con ellos dentro. Sí, sí, la, la portada. Sí, sí. Y el expediente y el que me pasó en Madrid... También entraba para adentro con, con la Guardia Civil, con los que se estaban sacudiendo hace dos se segundos. Estaban detrás de la puerta. Estaban, con la puerta no, ambiental. no, con él, con él allí. Entonces el tío te, a mí me llevaba a preguntar, ¿pero qué, te han pegado? Sí, pero ¿cómo, ¿cómo voy a decir esto si lo, luego me van a sacudir el doble? Si te digo que sí. Yo, ¿no? dije, yo dije la primera vez y así fueron las siguientes, claro. Porque, claro, ellos están detrás de la puerta. O sea, forman, y eres... forman parte todos, de, te das cuenta de que estás solo ante todo el, o sea, el sistema... Sí, Tal cual, tan cruel. O sea, porque eh, yo me acuerdo que hasta la declaración policial con el abogado es como si pones un, sí. un, una fregona ahí. Sí, eso es. no, o sea, tu abogado, es, eh, yo tenía dudas hasta que fuera un guardia civil. Yo decía, ves, igual. Sí. Gogo, radá. Demora, rekín. Ematendú, caindich eh, en Duzula. Baña. Está aquí, no rañó aquí, o está oso traidor, da eta. Esta. Esta. Burguac. Pachutan. No puedo mejorar hasta que se disuelva. Esta. Bueno, ahora se ha hecho. La hospitalera era más indutenean. También iruñan. La coche ticatera está rasta. E, Sartún indute la hospitalean. E, mm, esto tendremos ahí eh, que está es cache con camilla batido, golpeado eh, de un eh, alquibat Esto te la go... que ñor que guste no la negó en esta. Incluso nos llegaron a poner, bueno, a mí por lo menos me, me puse una pistola en la mano a ver si, si era capaz de disparar. Entonces, bueno, pues eso, a base de golpes, a base de golpes, a base de golpes, hasta que posiblemente pues ellos creen que ya estás preparado por, como para pasar delante de... Y a mí me decían, esto para que no te, para que luego no te me cagues cuando que sepas que cuando vayas a, delante a la Audiencia Nacional, que encima te ha tocado el juez Bueren, que el menú alicate está hecho el juez Bueren, y nos decía, decía, ese, ese, ese es de confianza, ese, que en, ese tengo, en ese tengo yo más confianza que mi propio padre, me decía, a mí me decía él pues sería, era el jefe del operativo, creo. Denuncié que me había sido torturado y que sobre las torturas pues, había firmado lo que, lo que firmé, que es que ni tan siquiera leí la declaración, el papel que me había puesto la Guardia Civil en, encima. Eh, en aquellos momentos, eso, la abogada de confianza era Arancha Zuleta, bueno, yo la conocía simplemente por la tele, no tenía más referencia, no podía hablar con nosotros hasta que no declaráramos, es decir, y sí que me hizo mucho esto porque en un momento puntual después de la declaración me dijo puedes acercarte a la ventana que hay mucha gente de tu pueblo que ha venido a verte y efectivamente o sea con disimulo y con esto nos me acercé a la ventana y había un montón de gente en la calle en esa duda mesa las personas aún han inscrito un carriotaneta a ver si inscrito está perta con el anguille que risaña que está en urgencias se están segur en el anguilleo bazoo que es aquí se está no en baite, baten batekeren, en berriba, suen, comunicabiden, bitartes. Eta, bautiziren, oiuka, no guardias y en contra, se indio suen, es aquí ser. men Cristo gustiak, haitortuela, es Jaquín badaki, torturatu egin dela, Euskal Herrian. Y que solo nos salvó una cosa, entonces, en aquel momento, de ir a la cárcel, y es que uno de los detenidos, que era Jaime Ibarren eh, pasó por Audiencia Nacional en un estado lamentable, mm. y yo creo que la opinión, la, la opinión que... pública y mediática, ante la imagen de cuando salía de esto dijo buf y entonces fue algo que nadie nos esperábamos cuando la decisión del juez de declarar decretar la prisión provisional eludible bajo fianza no eso si no hubiera pasado si no hubieran salido esas imágenes sino si Jaime no hubiera salido ese estado lamentable yo estoy seguro que nos habríamos ido para dentro sin fianza y que nos habría costado bastante tiempo salir de allá Oye, tengo que que de la cámara de la cámara de la cámara de está cámara de la cámara de de la la cámara de la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 y historia en la historia de la historia de de la de la historia de prestatu historia tortura la jasotzeko. de prestatu historia Eta la de la historia de la de de la historia nengoen. la de la historia de la de verá que hacer que no orquesta roja de la orquesta gorría, de la orquesta gorría, de eh, la orquesta de la orquesta de la orquesta gorría, de la orquesta de la orquesta la orquesta de la orquesta Roja de la orquesta de de Garratte mundialeanes, eh, armada gorría, que la tu estudien espio la y que la tu y que la que la tu estudien espio la tu estudien la que la y que la tu la la la askotan dice que la eh, tortura eta tratu tortura, se trata de charretas, dice que funtzionari batek... es eh, una batean, una bat eh, tortura, una tortura, una tortura, una hasta una no una tortura, una tortura, una tortura, una tortura, una tortura, una tortura, una tortura, una tortura, una tortura, una tortura, vais a decir que está tres naves elá están en parte ali que está sabalenak ez su eta azken comprometido checo está es que en fin ya no es es borrocasco polcharekimi dice que ese eh, ni peti pensa tener va es momentura momento era es chico dute o sabes te ilco va te es nautelo es nautel ilco es no enseñaste, pero es no enseñaste es que no aguanta a que no aguanta a que que a es yo creo que lo vivimos todos los vecinos de Berrizar, unos, unos más que otros, pero lo vivimos muy duro cuando pues, la detención de Jaime y cuando vimos salir. Es decir, fue súper impactante ver a un chaval que, joder, que para ti es casi un, pequeño, un joven hijo, de, bueno, hay una diferencia de edad y esas cosas, pero fue muy duro, fue, fue durísimo. Comisal de llega tú a tu, esta ahorra y en capucha, y capucha en las orduco, orduko ordenagalluco monitore baten e, funda hori me costaba zabala zela tan ikusten duen lurra eta ondoan e, zegoen orduan ikusi nuen ola batek zeraman e, orduko gida telefoniko bate ola, e, rollo bate eginata e, eta en Sartuta, sartu ta, eta gela batean sartu eta lehenbiziko goz ezan va, ba, ba gida horrekin ba maravilletan jods en las iras ¿eh? pero ir a ñac va a tener salivac veñeta de río su tena hasta que se sencha sueno es mo, un momento hurtán es e, salía sened tu madre es una puta y se lo hace con enanos en nick oricenes momento re tan está que pencharse en no aquí que no se de la vida. No es que no se le haga nada de la vida. No es que no se le haga nada de la vida. No se le haga de la El día 9 de, de agosto cuando el atentado, pues bueno, pues había ido a trabajar normalmente como todos los días y, y saltó la bomba del atentado. Y un asesinato como ese en un contexto, sin el contexto, pues entonces eso, pues... Eh, o sea, es decir, eso eh, pues estaba dentro de la tensión y la lucha que tenía. ETA con el Estado. ¿Es justificable? No. Ahora, pero tampoco podemos justificar lo que hacía el Estado y lo que hacía la policía. A raíz de eso, pues las, los grupos municipales eh, hicimos una condena, una condena del atentado y la llevamos a pleno. Y en el pleno, pues hubo algún grupo que no quiso condenar el atentado. Y entonces hicimos un voto de censura a, al grupo que coincidía con el que era el alcalde en aquel momento. Y se hizo el voto de censura. Y bueno, salí elegido yo alcalde por parte de, de las otras fuerzas. Bueno, pues había gente de distintos colores, ¿no? Unos que apoyaban al alcalde que estaba y otros que apoyaban el voto de censura. Y bueno, pues se pues, oían cosas reísimas ladrones, no sé qué, etcétera. etcétera. Gracias por vuestra presencia a cuantos venís de corazón a honrar la memoria de Paco. No queremos, en cambio, dar la bienvenida a quienes acuden a hacerse la foto y sin dignidad alguna, acto seguido, piden beneficios para los asesinos. Hoy en día que está desaparecida ETA, ¿no? Pues no quieren hacer condena explícita de, de atentados y de cosas. Hay gente que todavía se nieguen, ¿no? o grupos políticos, como quieras. Esa era otra de las mil mentiras que han vendido, ¿no? Decían eh, que termine la violencia y el Estado, y el Estado será generoso con. Eh, eh, con los presos y con toda la gente que ha estado en eso, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, también decían, ¿se puede hablar de todo? ¿La independencia? Claro que sí que se puede hablar, eh, tal, tal, tal, tal. Eh, sin violencia todo es posible y todo es parte de una gran mentira, una gran mentira que se demuestra, eh, bueno, no solamente en nuestro caso, sino en el caso catalán también, ¿no? Sí que es verdad que Berriozar pues es uno de los sitios más complicados y sobre todo hace años para la convivencia. Eh, sí que es verdad que había muchas veces, pues, que pues, veías, ¿no? Que había gente de Berriozar que los habían detenido. Eh, entiendo que no se les tiene que torturar, no a ellos, sino a nadie, eso sí que lo hay que decirlo y, y no hay que torturar, porque para eso están las medidas que tenga la Guardia Civil o la policía para saber si una persona ha hecho algo o no. Y, lógicamente, estoy en contra de que se torture a nadie. Eso es así, Mas más si sí, es gente que conocías. Pero claro, yo creo que al final, pues unos que vamos con escolta, los otros que son ya sido yo creo que una bola que al final, pues no sé yo ni siquiera ni, ni si hoy en día se ha curado todavía. Ni, orduan, amaren gana juan eta orduan ama bakarri zegoen etxean, eta esa ni hon joan ama gauratxilotuko naute. Ne amatzako hori zan zen flasha, eta un ni bai bai ama hau da dagoena, lasa, jongi Ahora, ducha no, no eta arropa que hartu tienen nire ustez, que potolo de niños, va, arropa erosoa niños que nuela niños que Y, -in anidos, y, en a y a ir a la y de, de la ciudad de la de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la de la ciudad de de y ven Madrid de Tiguelta, Lagum Batekin, Torchena en Inchena, e, Stripu Bateukinun. Vi vuelta Campana en Cocharekin, Agredan. Eh, para mí mis hijos no son iguales que Galindo, ni son iguales que Tejero, ni son iguales que los Gal. O sea, eh, es son completamente diferentes. Y las ideas son completamente diferentes. Yo estoy hablando en el sentido de justicia. La justicia, si es igual para todos, unos están en la calle, a otros ni siquiera les han juzgado, ni les han juzgado, porque aquí hablamos mucho de un lado, pero del otro hay cantidad de cosas que nos han querido ni investigar. La decisión de los presos fue muy importante. En que te dejase las armas, que estamos hablando lo que pasa que que no interesa es que siempre ha sido nuestra palabra o la palabra de la izquierda berchale o la de ETA o la de los vascos contra contra el Estado y al revés. Eta gero gaur egun pff, ze esperantza izan daukagun egoera, o sea, garbi dago orain dela gutxi argitaratu den bateraguneren kasua. Altsasuko gazteak Hora, jeneko biurte tan gartzelan daude liskartxiki txiki bategatik Ze etorkizun, ze esperantza izanbar dugu gaur egun dagoen egoerarekin. Ba, osabak Euskal herriagatik egatik borrokatu dute asko baietz. Eta bus batzuei tokatzen zaiez, petxeratzea, beste batzuek kaleratu dituzte ya. Bus zenbat ikusi ditugu kaleratzen ja. Montor Rosotik, pilo bat. Us, lau edo gost. Mañana un materno ocurreos un un a Guaytabayet. Lo he dicho siempre, además lo he dicho públicamente en los plenos continuamente. O sea, yo entiendo que las familias no tienen la culpa de que esas personas hayan hecho lo que hayan hecho. Tienen que cumplir su condena si han sido delitos de sangre, lo tengo claro pero cerca de sus casas porque yo tengo dos hijas y nunca sé lo que van a hacer entonces entiendo que las familias no han tenido la culpa y eso yo creo que ha sido y, y ha generado una crispación que se podía haber evitado yo lo he dicho siempre eso normalmente lleva una política muy clara en ese sentido ha ¿eh? habido alguna pues yo la verdad es que no te puedo decir si ha habido alguna alguna posición algún posicionamiento a la detención de cualquier Etarra o de cualquier situación de ese tipo algún atentado de, de los gal había sospechas. Yo creo que todos pensamos que podía ser una respuesta al tiro en la nuca sin más ni más y luego pasando por ahí, ¿no? Bueno, yo te he dicho antes, ¿no? Yo viví durante 10 años escolta dos guardias civiles y en mi casa debajo de mi casa había un Land Rover. Que decir que unos tanta libertad y otros cortada la poca que tenían, ¿no? Pues no podía ser. ¿no? Yo pensé que, que sí, que podía haber alguna situación de, de gente incontrolada, o controlada, como quieras, ¿verdad? que te darían respuestas a los atentados. El Estado español pues, tiene una cultura democrática de hace escasos eh, 40 años. Y una cultura democrática, entre comillas, que eh, entre sus valores ¿no? pues está la unidad indiscutible, indiscutible del de, de proyecto político, que llaman eh, España, ¿no? y para eso bueno, pues la propia Constitución pone eh, medios a disposición del gobernante de turno para utilizar la violencia sin límites o para no permitir que proyectos contrarios a esos eh, contenidos pues puedan llevarse, llevarse a la práctica. Por lo tanto, la calidad democrática del Estado español yo creo que está bajo cero. Lo hemos demostrado los vascos durante muchísimos años y en esos momentos está incluso con más evidencia y con más fuerza sobre la mesa en el caso catalán, donde una sociedad donde mayoritariamente se hace apuesta por decidir libremente el futuro de, de Cataluña, pues a esa sociedad se le contesta, como se le contestó el 1 de octubre, con violencia, con represión, con detenciones, con cárcel, etcétera, etcétera y todavía no sabemos cómo va a acabar. ¿no? En esas circunstancias es cuando España eh, bueno, eh, muestra su, su careta, se quita la careta y muestra su cara eh, de verdad y se muestra, se muestra como es. O sea, un proyecto político que tiene detrás un Estado cuyos gestores están dispuestos a todo, a todo es todo, para que eso no cambie. Y todo, bueno, el otro día el exministro de, de Asuntos Exteriores, García Margallo, ya dijo, ¿no? Eh, España nunca saldrá de Cataluña por voluntad de propia, e incluso dijo también, nunca saldrá de Cataluña eh, pacíficamente. Y eso pues yo creo que lo dice todo. Bueno, yo creo que desde por, de parte del Estado no va a haber una, un reconocimiento, por lo menos en estos momentos es mucho tendría que cambiar la cosa, para que haya un reconocimiento oficial del uso de la tortura como instrumento político. Entre otras cosas, uno, porque deja en evidencia eh, al Estado como elemento vulnerador de derechos humanos, y dos, porque reconocer la tortura como instrumento político sería reconocer la existencia, durante tantos años, de un conflicto político. Es decir, si yo utilizo la tortura es para frenar esto. Es decir, no detienen a alguien, puede haber casos muy excepcionales, pero no detienen a alguien y lo torturan porque ha robado un banco. No detienen a alguien y lo torturan porque ha matado a su mujer. No detienen a alguien y lo torturan porque ha hecho una evasión de impuestos. Es decir, detenían y torturaban a militantes políticos exclusivamente. kasua gertatu eta gero tokatu sai Bartzelan egotea zinbate alditan eta pff, ikusi dut jende pia bat torturati zuzenean soto el realera torturati zuzenean soto el realera hau orre eman dituela 15.000 betez ba, horre, batez, ba pff, jende pia bat ikusi noen nola nola sartzen zen batzuk naiko markatuak nai romano bezala nai romano eh, ni bartzelan ezagutu noen bartzelan ikusteko eh, para la Aukera y Sanuán, Juan. Eteikusinuen no las artuzen. Pero era ya en acats. Atenondorios esagutu izanditu gu esagunaldiren arraskioyeke. No entiendo cómo después de todo lo que ha pasado, ahora mismo EH Bildu sea un partido que tenga tantísimos votos. ¿O la gente no tiene memoria? O tampoco, te soy sincera que no lo entiendo. Oro zartea bueno. El carbizitari nikus puntuti eh, ...ongi erri cohesionatua dela esandaiteken, hezeketan naiz eta horendikan erena baritu egon eh, den zatik eta sozialaren hastarena eh, asko, mm, egon badaudela, gero, bortaz aparte, ikusten da nola politikoki batzuek eh, era interesatuan, hori horendikan segitzen duten eh, bat ba, azka hori elikatzen, eze, eh, eta behin eta, eta berriro reproduzitu lan, eze, eh, eh, Maya e, bueno, de que era abat, El hecho de que ETA utilizase la violencia y matase, no quiere decir que incluso a sus militantes tenían que torturarlos. Y muchas veces... No detenía a militantes, eh, detenía pues a gente del de, de, de grupo social que apoyaba y todo esto, ¿no? Y utilizaban, y, y utilizaban la, utilizaban y utilizan y utilizan, ¿no? cuando se pues utilizan un poco ese tipo de historias para seguir presionando y metiendo miedo. Las pintadas que hay sobre la tortura, evidentemente, si sí. hay un sector que sí podría, mañana, mañana mismo las, las taparía. Es decir, han sido, han sido agredidas, bueno, agredidas, han sido pues tachadas, borradas y se nuevamente se ha vuelto a colocar. También es cierto que es importante que el ayuntamiento, de alguna forma, haya estado a favor de, de mantener esos, esos murales. Es decir, y que socialmente. El no a la tortura está, es una batalla que está ganada. Otra cosa es que haya un sector reducido con, con mucho poder, con mucho poder y hay algunas cosas más que van y la tachan, pero, pues bueno, pues, por suerte sí que hay juventud o hay gente con ganas de mantener esas, esas, esas, esas, eso, esas, pint, esas pintas de ese mural y que es algo que está en el ser humano, que debe ser un derecho del ser humano, no a la tortura, con una cosa tan, tan sencilla como ella. Eso es pura hipocresía no, por parte de alguien. Ellos, ellos sabían y además lo justificaban ellos. O sea, era necesario la tortura. Ellos lo sabían. O sea, y así a sotoboche, es decir, callando lo decían y lo reconocían en público, no. Aquí en Balaguer la cosa, en cierto que nacional, aquí se no la cosa pape la Lo neta, ¿no? Orcopalle, fiscal, forense, esta policía que te acaba de decir ya, equipo Veracuá, dirá, esta independentismo en contra con Borroca Oretán, equipo Veracuá y Sanic, verás llenarte han colabora tú tú te, verás torturar en es ruduna que dirá va, carrito torturar que está torturar y a besar. jurídico a jurídico mayán, médico estas eres amigos político quiere, va a ver ese que está. Oye, quieres rudo una dirá. En mi mismo caso, ¿no? Pues yo fui detenido y estuve en prisión durante durante dos años. Y por ejemplo, bueno, pues si se le da un repaso a mi escrito de acusación hecho por la fiscalía, cuáles cuáles eran las acciones delictivas que se me imputaban, pues eran 135. Me acuerdo además del número, 135 ruedas de prensa entrevistas en televisión, en radio, participación en actos políticos, etcétera, etcétera. Eso era lo que la Fiscalía eh, eh, me acusó a mí y a otros muchos compañeros, pues bueno, una violación eh, flagrante de los derechos políticos y civiles eh, más básicos que puede tener, eh, que puede tener una persona eh, después de las, eh, de las conversaciones de, de, de Suiza y de, y de Loyola, cuando todo aquello eh, fracasa, pues en un estilo puramente vengativo. ¿no? Las mismas personas que con nosotros se sentaban en diferentes espacios, como los que he nombrado anteriormente, ¿no? eh, luego eran las que daban las órdenes eh, de detención o las que decían a quién había que detener o a quién no y cuánto tiempo tenían que estar en la cárcel, como en el caso del ministro del Interior, eh, Pérez eh, Rubalcaba, ¿no? que amenazó directamente en la mesa de negociación en en Ginebra, en Suiza, con que iba a detener a 200 personas de la izquierda de Erzale en los próximos meses, y aquello no funcionaba. Puso la amenaza sobre la mesa y lo hizo. Y nada más llegar otra vez de vuelta, empezó a hacerlo y, y los, números, los números salen. Alrededor de 200 personas pasaron por la cárcel eh, como consecuencia de esa venganza política eh, pura eh, y dura. Yo siempre he dicho que perdonas, ¿no? Porque tienes que perdonar al final muchas cosas, pero no se olvida. Y yo creo que hay muchas cosas, yo no voy a decir si son por ambas partes, pero que se han olvidado. Eta Político Militar Rack, borroca Armatua, ústea, era Baki Sven. Oscar Koscarak, borroca Político aere ústea, era Baki Sven. Orain, Eta, borroca Armatua, ustea era du, baño Baños, que era Berchalea, borroka politikorik. borroca Político visquidez ez du sanai nahi hemendik real de no lagun y san bernardo eta etaní eh, edo ní que eh, bueno va torturato nin lagun y san bernardo únicos edo edo norbaite bueno va ba, familiar te copa de galdu duenak saqui eh, norbarcato eta la y san Berduenik. únicos ningustorías de la visquidez sa visquidez y san bernardo conscientista eh, te batean, proyecto batian visigar el agosto proyectorida berriozar herriao, Eta, eta hortan tan veis a traer invitarte a denok y dos pentsatzen causa pensar siendo gula etat en aspiración política de va el car e, besten idea que le vay onza que maten onza te maten retar en sostengo a los que manden manditos te etat e, e, bizitzen capaz e, el visiten toki toki batean es bat normalización bat todo, todo viene de, de esa imposición española. Es decir, ellos están impregnados de, ese que, lo, de, de que España está por encima de todos. Y entonces no pueden, no pueden entender porque están cegados. Es decir, no pueden entender la riqueza que tiene el euskera, la riqueza que tiene nuestras cultu nuestras, cult nuestra cultura, nuestras cosas y ahí les viene el mal. Biktima hoy guztiek, biktima hoy guztiek, biktimario hazein izan duen erraparatu gabe, e, behar dute, behar dute res, e, e, respetual, lehenik eta bain, behar dute biktima kontsiderazioa, eta behar dute, behar dute erreparazioa. Eta nik uste dut es que abertzalea jarraitu behar duela pozizio hortan, eta jarraitu behar duela hori egiten, tu gabe beraiek zer egiten duten. Beharra zuirengatik. Llenengua, usted dugulako hori dela bidea, eta hori dela zuzena, eta bigarrenik ez garrilako bera iagozalakoak. Bueno, ni lehenik eta bien esan behar dut, ni lehenik ez dudela sekulen sentitu gorrotua. Nire txaiekiko gorrotu horiek ez. Y claro, luego, hay otra cosa que es el paso del tiempo, y eso cura muchas heridas para todos, eh? Esta aquí te bereko ya den, baino, ya esas ustedes usted, gorrotos al ando esquero y dehorreta tijos esquero va a ver chona vez a la de niñez está que le go o en escena ni cuarto que han estado maítas una renta tique maite duda laco esquera ver sale a maite dudo tasquera ver sale co género a maite dudo yurisense a laco os calle harían daóen género que sin suena esta esta jato rena de Eta ni maite mintuta nago, río honekin. Y este pueblo cuando se le daña responde.